El cuento Camino a la escuela es un cuento destinado a alumnos y alumnas de 7 a 8 años de edad. Los temas que aborda y con los que se puede trabajar son distintas realidades que viven las familias y también los niños y las niñas, condiciones socioeconómicas, ubicación, localización, si es un entorno rural o es un entorno urbano, los valores, los estilos de vida... También podéis trabajar el acceso desigual a la educación. No todos los niños y todas las niñas tienen las mismas oportunidades. Es el principio de equidad frente al principio de igualdad. Otro aspecto a trabajar puede ser el valor del conocimiento, tanto el escolar como el conocimiento experiencial. La motivación como motor individual, aunque debe contar ...con el apoyo y la responsabilidad social y política. Camino al cole. Érase una vez un niño que se llamaba Martín. Martín, todas las mañanas, se despertaba el primero. El primero de toda la casa. Vivía en una granja. Y, fijaos si se levantaba pronto, que ni siquiera era de día. Todavía era de noche. Se levantaba y se vestía. Desayunaba, cogía su mochila y se la colgaba. Salía a la calle y despertaba al gallo quirico. ¡Qui, qiri, qi! A partir de ese momento, el gallo despertaba toda la granja. Entonces Martín se ponía en camino. Tenía que seguir un sendero muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, hasta llegar al desfiladero, atravesarlo, y entonces tenía que bajar las escaleras de piedra, una escalera muy grande, muchas, muchas escaleras, ...y llegar hasta el embarcadero... ...donde cogía una gran barca... ...y con remos cruzaba el río. Entonces, cuando llegaba al otro lado del río... ...subía por una colina que había... Buah, buah, buah, ...caminando, caminando... ...hasta llegar a la parte más alta. Y ahí venía lo mejor. Porque entonces Martín... ...se subía en un trineo... ...en su trineo... ...y ¡shuu! se lanzaba a colina abajo como un cohete. ¡shuu! ¡shuu! ¡shuu! ¡win! Frenaba justo... ...delante de la pared del colegio. Porque así era como Martín iba cada día al colegio. Era el único niño que iba al colegio en trineo. Es que todos los niños y niñas que había en el colegio... ...vivían muy cerca, en el pueblo. Sí, es que vivían tan cerca que iban caminando. Sus papás, sus mamás les acompañaban... ...saludaban a la, a la señorita Emilia, que era la maestra... ...y todos también. Fijaos si vivían cerca que Eloy, uno de los niños, un día se le olvidó el desayuno, el bocadillo, el bocata para el desayuno. Y como estaba tan cerca, su madre abrió la ventana de su casa, alargó la mano y le dejó el bocadillo en el pupitre. Puh, estaba cerquísima. Cada día Martín hacía lo mismo. Pero un día ocurrió algo extraordinario, algo mm, tremendo, una tormenta. De vez en cuando, en ese pueblo, en ese lugar, había unas tormentas. ¡Bú! Empezaba el rayo, ¡Bú! ¡Bú! trueno ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! y a llover, y a llover, y a llover. Llovió tanto que el río subió su cauce mucho, mucho, y como había, el agua tenía mucha fuerza, ¡bú! se llevó la gran barca. Y entonces, aquella mañana, cuando Martín se despertó, que todavía era de noche, se puso su ropa, Cogió su bocadillo, su, su desayuno, se comió su desayuno, cogió su mochila, se la colgó, saludó al gallo quirico, mejor dicho, lo despertó. ¡Kikiriki! Siguió su sende, el sendero, caminando, caminando, hasta llegar al desfiladero. Atravesó el desfiladero, bajó las escaleras de piedra hasta llegar al embarcadero. Se montó en la barca y. ¡No! ¡No se montó en la barca! ...porque la barca se la había llevado el río... ¡Oh! ...cuando llegó Martín... ...se encontró que no podía cruzar al otro lado... ...porque en otra tormenta anterior... ...hacía mucho tiempo... ...se había roto el puente viejo... ...un puente muy grande que había allí de piedra... ...y nadie lo había arreglado... ...como nadie lo usaba, solo Martín... ...pues nadie quiso arreglarlo... ...el caso es que él tenía que coger el barco, la barcaza... ...pero también se le había llevado el agua... ...así que se volvió a su casa... ...y se marchó... ...y lo intentaría al día siguiente... ...y al día siguiente lo mismo... ...se despertó antes de que fuera de día... ...se vistió... ...desayunó... ...cogió su mochila y se la colgó... ...salió, despertó al gallo Quirico... ¡quí, quí, quí! ...cogió el sendero... ...caminó hasta el desfiladero... ...atravesó el desfiladero... ...bajó las escaleras de piedra... ...llegó al embarcadero... ...y la barca no estaba... ...se dio la vuelta... ...y volvió a su casa... Estaba muy triste porque no podía ir al colegio. Él quería, pero no podía. Y así pasaron los días y los días sin poder ir al colegio. Os voy a contar una cosa. ¿eh? Es que, mirad, los padres de Martín vivían en una granja. Era una granja muy grande porque tenían vacas, tenían ovejas, tenían cabras y era un trabajo muy, muy importante. Por eso vivían tan lejos. Y Martín tenía el trabajo más importante de toda la granja, ponerle nombre a los animales. Mirad, las vacas se llamaban Avellana, Estrella, Guillermina y Pijama. Las ovejas le había puesto Bailarina, Chocolate, Orejotas y Coletas. Y a las cabras, que esas son las peores de todas para ponerle nombres, le puso Saltarina, Escaladora y Rascamoños porque era una que estaba siempre ahí en la cabeza. Por eso Martín tenía que hacer ese camino tan largo. El caso es que un día estaba en su casa tan tranquilo, cuando de pronto apareció la maestra, la señorita Emilia, y fue a saludar. «¡Hola, Martín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señorita Emilia!» «¡Qué bien! ¡Ha venido a verme! Eh, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ha venido la seño Emilia!» La madre se puso muy contenta al verla y la seño le dijo «¡Ay, Martín! Es que te echamos mucho de menos en el cole. Ya verás, mira, hemos hecho una cosa. Entre el alcalde y todos los niños del pueblo y, todas las, y las niñas y la gente del pueblo hemos arreglado el puente de piedra viejo para que puedas ir al colegio y no tengas tantos problemas. Y además han puesto una barca nueva». ...la madre se puso muy contenta... Qué bien, por fin, ya no necesitará coger la barca... ...porque con ese puente viejo estará muy cerca... ...el puente viejo era muy importante... ...y así incluso no te tendrás que levantar... ...antes de que sea de día... ...y así fue, porque, ¿sabéis qué pasa? era Martín, era el niño que más sabía... ...de todo el colegio de animales de la granja... ...claro, incluso sabía tanto... ...que cualquier cosa que le preguntabas... ...te lo respondía... ...un día Eloy, su amigo, le dijo... ...es que los huevos de gallina los pone una avestruz... ...no hombre, no seas avestruz... ...los huevos de gallina los pone la gallina... ...y tuvo que enseñarle cómo era una gallina de verdad... ...y así fue... ...como Martín pudo volver al colegio... ...y seguir tan contento como siempre... ...eso sí, echaba de menos... tirarse por el trineo... ...a lo largo de la colina y colorín colorado, este cuento, lleno de truenos, vacas, ovejas y cabras, se ha acabado. Os voy a hacer unas preguntas para que me las respondáis sobre el cuento que acabáis de ver. ¿Qué cosas debe hacer Martín hasta llegar a la escuela? ¿Cómo es tu camino a la escuela? ¿Qué habría pasado si no hubieran arreglado el puente de piedra ...para que Martín fuese a la escuela.